Con y, eh, buenas tardes. Eh, eh, estamos en el espacio para la reflexión eh, Talaya, impulsado, bueno, un, espacio, un espacio de reflexión impulsado por la eh, sección sindical del AP y la Fundación IPA Regoa, que está fomentando desde hace ya algún tiempo una reflexión en torno al papel, en torno al papel que debería jugar el sindicalismo de clase en Usurárea con respecto. A, a las trabajadoras, a los trabajadores eh, eh, migrantes. Un sector de, de la clase trabajadora vasca muchas veces, bueno, digamos que invisibilizado, eh, no solo en área, en el que se entrecruzan multitud de presiones y con el que, bueno, pues surge, por decirlo de alguna manera, eh, tejer alianzas. Eh, la cuestión es... Eh, la cuestión es que el racismo, el, el sexismo bueno, pues intrínseco de una sociedad heteropatriarcal o, o incluso la, las raíces coloniales del sistema capitalista actual eh, occidental dan lugar a varias realidades en el seno de la clase trabajadora vasca, realidades bueno que desde hace ya décadas son palpables en la historia, pero que a veces han escapado a la acción eh, eh, sindical por ser un terreno que quedaba fuera de ese bueno, de ese espacio tradicional, voy a decir, en el que los sindicatos desarrollaban su lucha y, por supuesto, bueno, lógicamente, porque el sistema económico vigente se ha encargado de que de que así sea. Precisamente en ese contexto, eh, o es en ese contexto que desde, desde la Fundación, como decía, Iparregoa y desde el sindicato Lab, se plantea una reflexión partiendo de una base que en principio parece... Parece simple. Eh, la vida de las trabajadoras migrantes eh, es, según esta reflexión, el último eslabón de las desigualdades que genera el capitalismo. Una reflexión en la que hoy os proponemos eh, profundizar con la visión de dos personas con experiencias eh, en este espacio de lucha. Por un lado, Miquel Álvarez, eh, militante del AP desde el año 2017, que lleva ya tres años trabajando con diversos sectores de... De trabajadores y trabajadoras no sindicalizadas, muchas veces, la mayoría migrantes, un trabajo que, que desarrolla desde la, la sección, si no me equivoco, de, de acción sindical del sindicato y que le ha llevado a, a trabajar mano a mano con diversos movimientos sociales, como por ejemplo, bueno, pues las distintas dinámicas eh, ciudadanas que, que ha habido, por ejemplo, aquí en quedaría en apoyo a los refugiados y las refugiadas. Y la segunda visión nos llega en este caso desde Andalucía y a través de Pastora Filigrana. Ella es abogada sevillana especializada en derechos sociales. Ha trabajado en el movimiento asociativo gitano, en la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla y también en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en el SAT. Este mismo año, si no me equivoco, publicaba un trabajo, un trabajo titulado El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones. Eh, desde una militancia feminista y anticapitalista. Una abogada y activista andaluza que nos va a acercar a uno de los puntos, bueno, se podría decir uno de los puntos más oscuros, eh, opacos, eh, precarios de la Europa actual, de la Unión eh, Europea, las jornaleras de la fresa en los latifundios de... De Huelva, trabajadoras en su gran mayoría marroquíes que viven y trabajan en condiciones de, de semi -escaritud. Seguro que, que muchos ya habéis leído sobre esa situación en, en prensa, porque últimamente bueno, pues ha habido bastantes noticias al, al respecto. Pero lo mejor es que tome la palabra los protagonistas y que, bueno, pues eh, os saludo. Miquel Álvarez Arracha Aldeón, buenas tardes. Arracha Aldeón, y Pastora Filigrana Arracha Aldeón, buenas tardes. Ogui Pastora. Buenas tardes. Pastora, voy, voy a empezar por ti. Eh, antes de nada, me gustaría que nos dijeses, o nos dices, mejor dicho, una fotografía, una panorámica de esa realidad que mencionaba y en la que llevas tiempo ya eh, trabajando y, y, y peleando, eh, las trabajadoras, las jornaleras de la fresa, los latifundios de, de, de huelga, de Huelva, perdón. ¿Cuál es su, su realidad? ¿Cómo la, la definirías o cómo la resumirías? Bueno, lo que ocurre en Huelva es una macroexplotación agraria, que, sobre todo el fruto rojo, lo que trabajan allí, y que durante tres meses al año pues, se necesita una ingente cantidad de mano de obra, más de 80.000 trabajadoras y trabajadores. ¿no? Creo que la realidad de Huelva, que ahora voy a intentar hacer esa fotografía que, que me pedí, es interesante primero para denunciar, bueno, por una situación de, de abuso eh, laboral eh, y de otro tipo, que derivan en otro, en otro tipo de abuso, es interesante por conocerla, pero creo que a su vez es un ejemplo de cómo funciona la explotación, la sobreexplotación de la mano de obra migrante, buscando esos perfiles más vulnerables, cómo el capital busca estos perfiles más vulnerables, bueno, pues para abaratar el salario, ¿no? Y para incrementar eh, la ganancia mmm, del capital. Por, por eso digo que lo de Huelva es interesante porque se da en un espacio muy concreto unas dinámicas que sería como un mini laboratorio de cómo funciona el neoliberalismo a escala global. ¿no? Allí, como decía, lo que se da es una macroexplotación agraria a través de, la, de los invernaderos, los plásticos que llamamos aquí, el cultivo bajo plástico, que durante tres meses, en la época de recolección, pues necesita muchísima mano de obra. También ocurre que los productores, los dueños de la tierra, tienen muy poca capacidad de incidir en el, en el capital, en el beneficio que se llevan, porque casi todo el cultivo y los insumos pues, forman parte de la estrategia de las multinacionales extranjeras. ¿no? O sea, ellos ponen la semilla, ponen el precio de la fruta, lo que, como el insecticida, bueno, todos los insumos. ¿Qué ocurre? La única variable que maneja eh, la patronal fresera es el salario. Hay que abaratar al máximo posible el salario para aumentar los beneficios. En un mundo racista, colonial y patriarcal, como decía Miquel en su presentación, si entrecruzamos eso, vemos que la mano de obra más barata son las personas que tienen mayor vulnerabilidad, que en este mundo son las personas que no habitan occidentes, son las personas migrantes, son las personas que no son blancas y, principalmente, las mujeres. ¿no? Por eso, allá donde miremos, veremos no solo en Huelva, sino que los trabajos más precarios, con menor reconocimiento social y salarial en el mundo entero, lo realizan mujeres del sur global, o mujeres que no habitan occidente, o mujeres no blancas. ¿no? Lo que ocurre en Huelva es que cuando se necesita tantísima mano de obra, desde el año 2000 implementaron estos contingentes de contratación en origen, con un requisito muy claro, y es que las trabajadoras que se contrataran fueran todas mujeres. ¿no? Con la idea de buscar, a mi parecer, este perfil, más dócil, en el criterio patriarcal de la empresa, ¿no? más dócil que, que aminorar la conflictividad sindical porque es un trabajo muy muy duro y muy mal retribuido. El convenio es muy pobre y además el convenio no se, no se cumple. Desde el año 2006 la contratación es con Marruecos y vienen en torno a 15.000 mujeres marroquíes a las que se les dice estar casada viuda y divorciada en su país de origen, pero sobre todo con hijos a cargo. Esto es un requisito sí o sí, porque el contrato... bueno, pues porque están buscando literalmente el perfil más vulnerable posible, el que menos se queje. No, no voy a extenderme para seguir el debate, pero la macrorealidad de Huelva es más amplia, porque también existen los asentamientos chabolistas, donde están los trabajadores subsaharianos principalmente, ¿eh? en una situación a un escalón más bajo, en esta escala de la vulnerabilidad, ¿no? porque viven sin agua, sin luz. Y también hay una población autóctona, que luego iremos viendo en el debate, cómo esos conflictos, que quizás es la clave para nosotros, ¿no? la gente que intentamos crear sindicatos, esos es conflictos entre la población autóctona jornalera, Andalucía es un lugar donde aún existen población autóctona que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario en el campo, estos es conflictos entre la población autóctona y la población migrante, que creo que es clave a la hora de dibujar este sindicalismo antirracista que, que hoy no, nos trae aquí. Ya, ya digo que es una foto, que aparte de la realidad de Huelva... Es cómo funciona el sistema mundo, ¿no? Abaratando lo máximo posible la fuerza de trabajo de determinadas personas según el cuerpo y el territorio que se habita, y a partir de ahí, bueno, pues conseguir las grandes ganancias de, del capital. Yo lo dejo aquí para pa poder seguir en el, en el debate. Bueno, lo dejas aquí por ahora, pero vamos a seguir profundizando en, en todo eso. Es, bueno, la foto, o, o parte de la foto de, del latifundio en Andalucía y de la situación de las trabajadoras migrantes en Andalucía. Míker, en tu caso, tú llevas ya más de tres años eh, bueno, eh, trabajando en el sindicato Lab con eh, trabajadores muchas veces no sindicalizados en una situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad eh, por ser trabajadores y trabajadoras eh, migrantes. También voy con lo mismo contigo, una panorámica. Me imagino que es complicado porque habrá un montón de realidades diferentes, luego ya iremos, indagaremos en algunas de ellas, pero eh, ¿cuál es la situación eh, de, de esos eh, trabajadores, de esas trabajadoras en Euskadería? Y no sé si podrías... Eh, bueno, pues englobar algunas eh, características eh, comunes de, de esa parte de la clase trabajadora. Yo creo que en el caso de Oscalería la realidad se complejiza un poquito más. La cuestión es que, al igual que Andalucía, Oscalería ocupa una posición también en cuanto a utilización de mano de obra muy grande, pues de estrategia de abrandamiento de despidos de mano ahora, perdón, pero es verdad también que Euskal Herria forma parte de aquello que se llama Norte Global. Esto es, no podemos analizar la migración solo como un fenómeno que impacta en Euskal Herria, sino que tenemos que ver cuáles son las razones para que los fenómenos migrantes y los flujos migrantes eh, estén patentes o sean tan patentes hoy en día. Y ahí las empresas multinacionales de Euskal Herria tienen mucho, mucho que ver eh, tenemos el caso de Metrolite, tenemos el caso de BBVA, tenemos el caso de Petronor, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, tanto desde el sindicato o desde otros movimientos sociales, alternativos o políticos, vemos como eh, la realidad de una empresa multinacional o, o las trabajadoras del hogar son realidades muy diferentes y son realidades que, al contrario, están profundamente conectadas y forman parte de las cadenas de producción y de distribución y reproducción eh, globales. En el sentido en el que ha dicho Pastora, eh, la motivación de los, de los flujos de, de migración tienen, eh, tiene ese origen, pero es verdad que tenemos que analizarlo en tres, en tres vectores. Por un lado, eh, el origen, como he dicho hasta ahora. Eh, por otro lado, el tránsito de esas personas migrantes, eh, ¿qué, qué vulneraciones de derechos sufren hasta llegar aquí. Y luego, eh, la situación que viven en Destino, esto, es ¿qué situación eh, viven en Euskal Herria? Que sería un poco más la pregunta que, que has efectuado. Eh, tenemos que recordar que el 28% de la población de Euskal Herria actualmente ha nacido fuera de Euskal Herria. O sea, la migración es un fenómeno eh, muy extendido y patente en nuestro país. Y es verdad que la situación jurídica o legal eh, es bastante parecida y homogénea en todo el Estado español, porque las leyes sobre extranjería eh, nos afectan por igual, tanto en Andalucía como en Australia, pero es verdad que la precariedad, precariedad laboral eh, tal vez adopta diferentes formas en cada, en cada rincón. Eh, en Australia diría que, que la fractura entre trabajos, entre comillas, cualificados y no cualificados eh, es muy, muy grande y las personas migrantes se ven abocadas en muchísimas ocasiones a, a desarrollar su actividad profesional y laboral en esos trabajos no, no cualificados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ha hecho que va a de echar para abajo, eh, al final, los salarios y, y ser obra barata para, para conseguir más, más beneficios y obtener más puntualidad de los mismos. Si entramos un poco más en detalle, que luego igual entraremos más, eh, podemos ver cómo la población migrante, la población trabajadora migrante, se concentra sobre todo en, en los núcleos urbanos, donde eh, ocupan posiciones de trabajo de cuidados en el caso de mujeres, de construcción o de hostelería en el caso de los hombres y más allá de los núcleos urbanos también se concentran en lo que sería la ribera navarra y la ribera del Ebro en Nárava donde ocupan trabajos más relacionados con el campo, la agricultura, etcétera, etcétera que sí que tendría más analogías con el caso de Huelva, por ejemplo bueno, creo que nos va a dar tiempo, minutos para desarrollar un poquito más eh, esas dos raridades que mencionabas. La situación de los eh, trabajadores migrantes tanto en los núcleos urbanos como su situación en, eh, bueno, pues en la zona agraria, por así decirlo. Eh, pastora, eh, en tu caso, y profundizando, pero desde un punto de vista jurídico, porque eres abogada y también eh, eh, luchas desde ese espacio, también desde los tribunales por los derechos de los trabajadores y las eh, trabajadoras, la cuestión es, bueno, decía yo en la entrada, ¿no? Eh, la, la situación de, en los latifundios de la fresa es unos, bueno, una de las situaciones más opacas, precarias, oscuras, eh, que, que podemos encontrar eh, a nivel eh, europeo. Eh, ¿Cómo es posible, desde un punto de vista jurídico, cómo, cómo es posible eso o cuál es el andamiaje eh, legal que sostiene ese nivel de explotación eh, en los eh, latifundios de, de Huelva en este caso? Eh, y, y, y bueno, eh, no sé, eh, ¿cuál es el colchón? El colchón jurídico de todo esto sí existe. Sí, efectivamente sí existe. Existe toda una maquinaria institucional donde la parte legal juega un papel muy, muy importante. ¿no? Yo, siguiendo el hilo de lo que planteaba Miquel también y, y, y tú en la presentación, efectivamente hay una serie de, de trabajos que son los peor reconocidos, los peor pagados y que escogen la gente que menos posibilidades de, de elección tienen. El trabajo de cuidado, que históricamente ha sido encargado a las mujeres con menos posibilidades, mujeres más pobres, primero eran las mujeres del medio rural y ahora el trabajo de cuidado recae principalmente a las mujeres migrantes, ¿no? yendo a una escala más inferior de condiciones, cuanto um, um, si no se conoce el idioma, sino si no se tiene regularizada regularizar la situación administrativa, es decir, cuanto más se aleje del paradigma europeo. Y, en la otra, y el otro gran sector históricamente eh, maltratado en reconocimiento social y salarial es el campo, ¿no? Quizás luego vamos a hablar de la pandemia, pero quizá la pandemia lo que ha puesto sobre la mesa es el, esta incongruencia de que los trabajos más necesarios para sostener la vida, esos que limpian, cuidan y producen los alimentos, son a su misma vez los menos reconocidos, ¿no? Y los que están abocados las personas con menos capacidad de elección. En su inmensa mayoría, personas migrantes, dentro de los migrantes, los que lo tienen más difícil y dentro de ellas las mujeres migrantes, ¿no? En el campo, bueno, no es casual que en estos dos sectores, ambos sean dos sectores especiales, de, no es el régimen general de los trabajadores quien rige, sino que existen regímenes especiales de regulación, de regulación de derechos laborales y, un, y regímenes especiales de seguridad social. ¿no? Justo es en estos dos empleos que son a su vez los que más personas migrantes y más mujeres migrantes hay. No es casual. Los dos regímenes especiales son regímenes por debajo, ¿no? que tienen menos, menos garantía, o en el caso del campo, por ejemplo, el paro agrario, es que, es que el trabajador del campo es entre medio autónomo, medio por cuenta ajena, porque el tiempo que no trabaja tiene que estar cotizando en lo que aquí le llamamos la cartilla agraria, que al fin y al cabo es eh, un, un pago de autónomo, ¿no? como podría ser yo como abogada. ¿no? Y, y en el trabajo doméstico, bueno, pues también es un recorte de derechos. Estoy haciendo este paralelismo porque me parece importante, que aunque me cega un poco de, del marco de la pregunta. No existe el desempleo, en el caso de las cuidadoras, el desempleo agrario es muy bajo, requiere muchas peonadas, mucha, peonada, mucha, mucha eh, demostración de días trabajados, lo cual no es fácil cuando se trabaja por campaña y están supeditados a la temporalidad del campo. Yo creo que esto es básico. Pero sobre todo el andamiaje legal que más posibilita la sobreexplotación de los trabajos de migrantes es la ley de extranjería. En la normativa… Que, el, que la espina dorsal de esta normativa es que vas a ser sujeto de derecho en tanto en cuanto tengas un contrato laboral, en tanto en cuanto seas productivo para el sistema. Entonces serás sujeto de derecho con reconocimiento de la plenitud de los derechos sociales. ¿no? Esta criba que hace la ley de extranjería entre regularización y no regularización, yo creo que es la andamiaje principal que posibilita la explotación a la patronal de los trabajadores migrantes. ¿no? Por eso el tema de la regularización ya, esa reflexión la quiero dejar para el final, pero el tema de la regularización ya es una reivindicación de máxima urgencia dentro del movimiento sindical, autóctono también, ¿no? Porque mientras exista esta situación, siempre va a ser muy fácil intercambiar a la fuerza de trabajo. Entonces, para mí la ley de extranjería es básica. Después en el campo también ocurre un convenio del campo muy pobres, el de Huelva es especialmente pobre, es el más pobre. Eh, del Estado no llega ni siquiera al salario mínimo actual, estamos unos céntimos por debajo, y posiblemente es porque las grandes centrales sindicales que no, no han tenido un especial interés en el campo, la conflictividad en el campo es baja porque son perfiles de trabajador y trabajadoras muy vulnerables, es muy uh -huh. difícil montar conflictos colectivos, eh, por, al menos en Huelva, en Almería también cuesta, y esto hace, bueno, pues que los convenios sean Bastante pobre. Yo creo que entre la ley de extranjería, estos regímenes especiales de la seguridad social y los convenios sería el marco jurídico que posibilita esa, esta sobreexplotación que, que preguntaba Miquel. Sí, a mí pero me gustaría añadir tal vez también un apunte, que, y antes no lo he mencionado, pero es importante también porque muchas veces se nos, se nos escapa en la ley de y conectamos muy bien con lo que ha dicho Pastora y es eh, el régimen especial de cotización y de seguridad social que también existe en, en las actividades relacionadas con la, con la pesca y con la mar, que podemos ver como en nuestras costas están llenas de barcos, de personas, sobre todo, de Senegal, y al final se utilizan también ese tipo de estrategias de extranjería, bueno, ese tipo de régimen especial de cotización y también la no existencia de convenios colectivos. Me parece que solo existe un convenio colectivo y es de pesca de, de arrastre, no tanto de pesca de bajura donde se emplean sobre todo los senegaleses, donde, donde al final se, ven que, se ve que la, la estrategia de capital es reducir al máximo los derechos laborales para ganar todavía más beneficios a costa de estos, de estos empleos. O sea que sí que podemos ver como en diferentes sectores de Euskadiaría también se Bueno, pues al hilo de lo que comentaba ahora Pastora Miquel, está claro que las condiciones objetivas eh, para las trabajadoras y los trabajadores no son las mismas en Andalucía y en Euskal pero dentro de este pequeño país, dentro de Euskal es verdad que, que, que bueno, hay multitud de, de realidades y el sur de Nafarroa, en cierta medida, bueno, comparte similitudes con, con la situación en, eh, en, a, en Andalucía, latifundios, mano de obra migrante, eh, precariedad… Y en ese sentido quería aprovechar también para preguntarte eh, la lucha desarrollada por los trabajadores de, de Huerta de Peralta mmm, en La Ribera, en La Ribera Navarra. Eh, ¿Ha supuesto un punto de inflexión? ¿Qué, ¿Qué valoración harías como militante de la eh, Yo creo que la lucha de Huerta de Peralta sobre todo ha tenido dos, dos elementos muy positivos o dos virtudes en el sentido de, de, de las lecciones que nos ha dejado tanto al sindicato como a las trabajadores, eh, trabajadoras migrantes. Eh, por un lado sería eh, la organización de, de las trabajadoras migrantes. Al final el sindicato sí que ha estado ahí, pero ha sido un medio elemento eh, a nivel de herramienta, un medio elemento organizativo para, para estas personas y yo creo que ahí nos abre una brecha por donde tenemos que, que articular y trabajar. Y por otro lado, eh, como, como muestra Pastora en, la, en, la, en su último libro, eh, ha roto, yo creo, algunos tabús sobre las trabajadoras migrantes que existen en la guerrilla. Esto de que eh, viven en base a las ayudas, esto de que nos roban el trabajo, no están dispuestas a luchar, etcétera, etcétera. Yo creo que, que ha servido para romper estos tabús y, y hacer que las trabajadoras migrantes se vean, eh, aún más si cabe, en algunos ámbitos, como aliadas de clase para luchar contra los abusos del capital y a favor de otro, a favor de otro modelo social. Eh, tenemos que tener en cuenta que Huerta de Peralta eh, era una empresa, que es una empresa que tiene 200 trabajadores y hasta la fecha, hasta que el app no, no entró y hasta que las trabajadoras no se organizaron a nivel sindical, no había ni comité de empresa, no se respetaba el convenio colectivo del sector, que ya era bastante bajo, pero aún así no se respetaba. Y es verdad que ese impulso del sindicato intentó y, y logró eh, impulsar una lucha dentro, dentro de la empresa. Eh, la consiguió eh, sacar eh, seis, seis representantes de, de nueve que se elegían en las elecciones sindicales y la lucha sobre todo se articuló en dos vectores. Por un lado, eh, la petición eh, de, de un convenio de, de empresa, un pacto de empresa, y por otro lado, eh, la readmisión de las trabajadoras que, que habían sido despedidas por parte de la empresa como represalia hacia la misma organización sindical. Eh, como he dicho antes, yo creo que fue una lección de dignidad que, que las trabajadoras migrantes nos, dio, nos dieron tanto a a la salería como al sindicato y, y más que la lucha en sí, que yo creo que fue muy potente, valoraría, como he dicho antes, el pozo que dejó encima de la mesa. Es verdad que ha servido como recursivo para reforzar y, y seguir en la brecha en otros sectores que también estábamos trabajando como, puede, como pueden ser, como he dicho antes, eh, los sectores de la pesca, las trabajadoras del hogar, las personas manteras, las vendedoras ambulantes que están en nuestros lugares, etcétera, etcétera. No tanto porque existan analogías en la materialidad de la, de la lucha, sino por el tipo de organización sindical, el tipo de acción sindical, el tipo de conjugar también la organización sindical y las comunidades donde se organizan estas personas migrantes, yo creo que ahí nos dejan bastante, bastantes lecciones de donde tenemos que tirar y aprender todavía más. Bueno, yo creo que también merece la pena mencionar, al hilo de, de la lucha de, de las trabajadoras de Huertas de, de Peralta, el documental, ¿no? que creo que ha sido producido por, por el sindicato LAPI, en el que se muestra bueno perfectamente para que quiera, digo. Eh, bueno pues, eh, cómo se ha desarrollado toda esa lucha en la Ribera Navarra. Eh, Pastora, voy contigo, pero mm, digamos que vamos a abrir un nuevo espacio en esta reflexión que estamos haciendo, o que estáis haciendo de manera conjunta, eh, porque, bueno, eh, debido a, a la pandemia, el COVID-19, eh, digamos que, que hay un nuevo condicionante sobre, sobre la mesa, y quería preguntaros también... Eh, sobre esto, Pastora, en el caso de las trabajadoras de la CERSA en el latifundio andaluz, todo esto, digo, la pandemia cómo ha afectado, porque uno pensaría en principio, teniendo en cuenta que se cerraron las fronte fronteras, que este año no se recogía la fresa, pero no ha sido así exactamente. ¿Cómo ha condicionado todo esto a, a las trabajadoras de, de, de, de la CERSA? Bueno, pues efectivamente, como, como decíamos, el COVID lo ha cambiado todo, acelera mucho el proceso, y yo pues, La parte positiva que veo es que ha puesto sobre la mesa, muy claramente, blanco sobre negro, bueno, pues reivindicaciones que venimos manteniendo de, desde hace tiempo, ¿no? sobre todo en la cuestión del campo. Lo que ocurrió, la campaña de la fresa es de marzo a junio y coincidió exactamente con el confinamiento estricto y el cierre de fronteras. Lo que ocurrió en este país es que al cerrarse las fronteras no pudieron venir gran parte de la mano de obra migrante, las trabajadoras marroquíes, que se preveía que vinieran 15.000, vinieron la mitad, pero también otros muchos trabajadores migrantes que se desplazan al Estado español para, para, para las campañas de recolección de, en primavera. ¿no? Y el gobierno se vio con un problema, pues porque faltaba mano de obra. Esto yo creo que nos debe de llevar a reflexionar que estos discursos de la ultraderecha de que, los extranjeros sin papeles sobran, pues no es verdad, porque los extranjeros están creando riqueza, eh, los extranjeros con papeles sin con y sin papeles están trabajando en el campo y resulta que cuando no están y no vienen, pues tenemos un importante problema. ¿no? En Huelva también ocurrió que las trabajadoras no pudieron retornar de manera normal cuando terminó la campaña en junio, porque aún seguían cerradas las fronteras de Marruecos. Y, y ahí también otra reflexión política importante es que se quedan en una situación, en un limbo completamente, porque a pesar de estar, estar contratadas, estas mujeres vienen contratadas y, y, y cotizar, bueno, pues no tienen acceso a prestaciones de desempleo, o sea que se quedaban aquí en la absoluta pobreza. no Y fueron varios miles de mujeres que durante un mes fueron de forma escalonada volviendo a Marruecos como se pudo. Vuelve a otra situación muy dura que dio el COVID, desde el confinamiento en los asentamientos chabolistas. En torno a 2.000 trabajadores temporeros migrantes viven en estas chabolas sin lunes y agua. ¿no? La consigna de quédate en casa cuando vives en una chabola sin corriente eléctrica y sin agua, bueno, pues te está condenando a la mayor de, la, de las precariedades. ¿no? Entonces yo creo que, que el COVID ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones importante de la insostenibilidad de la producción, si no es con la mano de obra migrante, y la falsedad que hay en los discursos de parar la migración, de que aquí sobran, porque es que efectivamente cuando faltan la economía tiembla. ¿no? Entonces, estas contradicciones se han visto sobre la mesa. Y también la contradicción de la, la negación del gobierno a la regularización de inmigrantes, cuando estamos viendo que son personas que están trabajando, o sea, incluso dentro de su lógica productivista, que yo cuestiono, incluso en su lógica, están produciendo. Están creando riquezas, toda la gente que está recogiendo la fresa, que está recogiendo la aceituna, que está recogiendo la fruta dulce en Lleida y están sin papeles y están produciendo. Creo que la pandemia ha servido un poco para quitar el velo a algunas cosas que ahora resultan más fáciles de, de, de llevar a la reivindicación. Siguiendo, Miquel, con el condicionante COVID-19, con el tema de, de la ah, pandemia, eh, en Euskadiaría está claro que también eh, bueno, pues ha condicionado todo esto eh, mucho. No sé, por mencionar... Eh, algunos factores importantes, eh, el cierre de la hostelería, donde decías eh, trabajan muchos eh, y muchas trabajadoras eh, migrantes, eh, lo que se ha llamado la uberización eh, de, de la economía, la precarización eh, de, de, la, de la economía, los trabajos de los cuidados. ¿Cómo ha afectado el tema del COVID, la, la, la pandemia, el confinamiento a, a este sector de la clase trabajadora vasca? Sí, yo creo que la, la pandemia al final ha sido un túnel de velocidad donde el movimiento de procesos se han acelerado y se han acentuado. Y en ese sentido, las trabajadoras migrantes también forman parte de, ese, de esa realidad. Y yo diferenciaría como dos, dos momentos más allá de, de la esfera un poco más regalada del empleo. Es verdad que en el primer confinamiento eh, sí existieron pulsiones colectivas, proyectos, redes que intentaban aglutinar y proteger a todos los sectores de la clase trabajadora, como pueden ser la calle, las redes de ayuda mutua de los barrios urbanos y no tan urbanos de toda Pero es verdad que este segundo confinamiento, en este segu esta segunda ola, eh, la alternativa no está siendo tan colectiva y es verdad que se está dejando más campo abierto hacia hacia las expresiones más insolidarias y, y es un tal de cultivo muy apropiado para la ultraderecha y para la reacción, porque al final, ante la crisis, si no hay un impulso colectivo, lo único que se buscan son salidas cortoplacistas, individuales y reaccionarias hacia, hacia las crisis integrales y múltiples que estamos viviendo. Y ya, eh, aterrizándolo un poco más, en la esfera de las políticas públicas... Yo creo que se ha visto muy muy claramente que, que en ningún momento las personas migradas y las personas trabajadoras migrantes han estado en el centro de las políticas públicas. Si atendemos a las diferentes medidas adoptadas por el gobierno español y por el gobierno vasco también, podemos ver cómo se les ha dejado fuera sistemáticamente de estas medidas. Por ejemplo, en los ERTES. Los ERTES es verdad que han supuesto una cobertura. Para las trabajadoras un poco más precarias, pero los primeros empleos que se destruyeron fueron aquellos empleos que no tenían un contrato reglado o que trabajaban, entre comillas, sin dedo, o también eh, aquellos contratos que expiraban de plazo durante, durante la pandemia. Esos contratos no han sido renovados y, y la, las trabajadoras que, que ocupan eh, esos contratos son, eh, sobre todo, las personas migrantes. Si atendemos, por ejemplo, también a la esfera de la vivienda, si me ocurre, en la esfera de la vivienda el primer decreto que, que salió exoneraba del, del pago a, a las trabajadoras migrantes, no, a las trabajadoras, perdón, que habían visto reducidos sus ingresos a causa de la pandemia, pero no se atacaba de ninguna de las maneras a aquellas situaciones que ya en origen, antes de la pandemia, eran precarias, ni aquellas situaciones que... También, como se si les ha dejado fuera sistemáticamente de esas políticas públicas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de todo el sistema de, de protección social que se ha visto mermado? Eh, el MAO, eh, ingreso mínimo vital es verdad que ha supuesto un pequeño avance en el Estado, pero si es atendemos que a las cifras reales de, de las personas atendidas, vemos que, que son paupérrimas. Y en, y en la Comunidad Autónoma Vasca también estamos viendo como las partidas presupuestarias por ejemplo, de las ayudas municipales de emergencia está disminuyendo y tenemos encima de la mesa ahora, por ejemplo, una, una reforma legal de la RGI de la que va a atacar precisamente la cobertura, la mínima cobertura que, que sostenía un poco las vidas de estas personas más vulnerables. Entonces, en definitiva, podemos ver cómo no las personas migrantes no han estado en el centro de las políticas públicas implementadas, ni en el empleo, ni fuera del empleo. De todas maneras, Miquel, eh, últimamente eh, también ha habido pequeñas victorias. El año pasado, si no me equivoco, por ejemplo, la eh, Inspección de Trabajo y Seguridad Social de, de Vizcaya determinaron que los trabajadores de, de Globo eh, son falsos autónomos. Y esto es una cuestión que lleváis un asunto que lleváis tiempo peleando, ¿no? Sí, llevamos peleando desde hace más o menos dos o tres años, tres años más bien, desde que este tipo de empresas se encargan en nuestra ciudad. Y muchas veces se nos olvida que, que la, los sectores de la economía que han sufrido procesos de urbanización también son, por así decirlo, la cara más precaria de, de toda la revolución tecnocientífica que, que se está dando últimamente. Es verdad que el perfil de las trabajadoras, en un principio, las, las trabajadoras que empezaron a trabajar en global delivery wage no eran personas migrantes pero hoy en día diría que el 80% de las de las empleadas de este tipo de sectores son personas migrantes. Ahí la victoria que se ha obtenido es que por fin tanto Inspección de Trabajo y, y la sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido que estas trabajadoras son falsas autónomas. Esto es que existe una relación laboral entre la empresa y las trabajadoras. No son estas empresas no son eh, no, no, no hacen un acuerdo mercantil de, de igual a igual con las trabajadoras, sino que existe una, una relación de subordinación, de organización del de empleo, etcétera, etcétera, Entonces, diría también que si queremos atacar los eslabones más, más débiles de, de la cadena productiva, este tipo de empresas, este tipo de, de fenómenos eh, en cuanto al empleo, tienen que ser eh, atacados. Siempre sabiendo que la movilización es un fenómeno cambiante y dialéctico, porque es al final esa estrategia por la por el cual el capital quiere obtener más rentabilidad, pero es verdad que es una pequeña victoria y que. Bueno, para ir eh, terminando, en la tercera y última parte de esta reflexión, entrevista a, a, a dos que, que estáis haciendo, primero nos dais esa, esa fotografía panorámica, después hemos hablado eh, bueno, un poquito más en profundidad de cómo ha condicionado la, la, la pandemia a, a estos sectores de trabajadores y, y trabajadoras y para terminar… Bueno, pues eh, me gustaría ir, a, ir al meollo de la cuestión, por, por así decirlo, ¿no? Eh, que compartáis con nosotros esas reflexiones en torno a los retos eh, del sindicalismo de, de clase en relación con los trabajadores y las trabajadoras eh, migrantes. Y las preguntas van a ir, en este caso, para los dos, no tanto de uno eh, a otro, sino para los dos me gustaría que, que si queréis, bueno, com complementéis la respuesta de, del compañero o la compañera, y por empezar, desde un punto de vista autocrítico, a vuestro parecer, pastora, si quieres empiezo contigo, a, a tu parecer, ¿cuáles son las carencias del sindicalismo eh, en este ámbito de, de lucha? O dicho de otra manera, ¿por qué los sindicatos no han sido eh, una herramienta útil o accesible para los trabajadores migrantes durante demasiado tiempo? Bueno, yo creo que esto es una gran pregunta y creo que, no, que, que es un debate constante en nuestros espacios sindicales. Yo soy miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores muy activa, a pesar de que, que apoyo otro, otro sindicalismo autóctono, autónomo perdón, como el de las trabajadoras del hogar o las jornaleras. Es una gran pregunta que estamos debatiendo en la práctica. ¿no? Yo tengo una hipótesis, aunque podríamos hablar de muchas otras, que creo que el modelo sindical en sí mismo está algo caduco y habría que reinventarlo. Y ya no hablo solamente del desprestigio social que pueda tener el sindicalismo por estas grandes centrales sindicales, ¿no? tan cercana a la patronal y burocratizada, jerarquizada y bueno, muy alejadas del paradigma de la horizontalidad o del feminismo que abogamos. ¿no? Ya no solo por eso, sino porque nuestras propias fórmulas sindicales pertenecen a un mundo donde quizás la estabilidad en el empleo era mayor. Había un centro de trabajo durante mucho tiempo, si no toda la vida, muchos años de tu vida, estabas en el mismo centro de trabajo con tus compañeros. ¿no? El propio modelo de secciones sindicales que yo aún manejamos, está pensado en eso, un, un, un trabajo muy estable tanto en el espacio como en el tiempo. Lo que estamos viendo es que las nuevas fórmulas del trabajo, y ya no solo la, la forma de la desregularización que viene, que todavía es más, sino la actual hay muchísima movilidad, o sea, ¿alguien está en el metal o están en, en oficios varios o, o en qué sección sindical lo, lo encajamos? Si quizás en los últimos dos años o en, incluso en un mismo año he tenido varios empleos de diferentes sectores. ¿no? La población migrante es una población móvil, hay que saber que, que, que en este país hay, por ejemplo, en el tema del campo, calculamos que hay como 4.000 personas, si no más, porque no hay datos, que se mueven continuamente en una ruta temporera y viven nómadas, ¿eh? De Lleida a Almería, de Almería a Huelva, de Huelva a Ajo en, en Castilla, o sea que se mueven. Entonces la temporabilidad de los empleos en el campo y en otros sectores, el intercambio, la precarización de la mano de obra que, que migrante, que puede estar en un lugar y en otro la vez, dificulta la sindicalización. Pero no solo la mano de obra migrante, sino yo creo que todos los, los trabajos precarios lo que nos llevan es que el modelo sindical no casa con las nuevas fórmulas de desregulación que llegan, digo nuevas porque sectores como el que hemos hablado aquí, del campo, los cuidados, incluso la pesca que decía Miquel, son sectores ya desregularizados históricamente, ¿no? Ahora viene una nueva desregularización con el trabajo de plataforma, con, el, con la uberización de la economía, que le llamamos, ¿no? ¿Cómo te organizas ahí? Cuando yo discuto esto con las riders que se están organizando, que han tenido la conquista de esta sentencia del Tribunal Supremo, ¿cómo te organizas cuando no hay patrón, no hay centro de trabajo, no, hay, no te ves, no, no existe compañerismo. Hace unos años tenían un, un pequeño centro de trabajo, los riders cuando vio la, la empresa que, que funcionaba mal, porque resulta que se conocían, se juntaban y, empe, y empezaron a organizar huelgas. Ya directamente el, el, la forma de trabajo es sin centro de trabajo en sí mismo, ¿no? con la idea de romper estas redes de solidaridad que crea el sindicalismo. Entonces, claro, yo creo que tenemos el reto de reinventarnos, ya no solo para la población migrante, sino para el resto. La población migrante lo que pasa es que ocupa estos lugares de mayor precarización y mayor movilidad, por eso tenemos este, este especial problema. Yo creo que, que, que, que las pistas, no, no tengo una respuesta clara, pero lo que estamos construyendo tiene que ir un poco por ahí, ¿no? por, por, imaginar esas nuevas máquinas de guerra sindical. Yo totalmente acuerdo con, con Pastora al final. Es verdad que algunos sindicatos han buscado su legitimidad en un sistema de concertación, un sistema de cooptación de a clase trabajadora y buscaban su, su eficacia a través de la negociación colectiva. Pero la negociación colectiva, que como ha dicho Pastora, afectaba cada vez a menos trabajadoras. ¿Por qué? Porque las trabajadoras se organizaban, sobre todo en sectores más estables, eh, más continuos, un poco más reglados y esos sectores han ido, no desapareciendo, pero sí... Disminuyendo, entonces creo que en cierto sentido nos falta un poco de cintura también para atacar este tipo de, de precariedad laboral y, y voy a decir experimentar otro tipo de, de organización sindical y cuando digo organización sindical, yo no definiría tanto la acción sindical como la acción que se determina desde un sindicato, sino la acción sindical determinaría una forma, una forma de determinar la acción política, la acción colectiva. Y la mejor forma para traspasar las líneas del sindicalismo clásico yo creo que es aplicar ese tipo de herramientas a cualquier movimiento organizado, porque si el sindicato es algo, es práctica, es acción y es conjugar los derechos, los intereses más inmediatos de la clase trabajadora con un horizonte emancipatorio. Y creo que también nos hemos metido en esa rueda un poco más, más estable y más de, no tanto de, de articular y buscar nuevas fórmulas, sino de bueno, defenderlo en lo que ya estábamos actualmente y creo que la nueva crisis derivada de la pandemia nos abre diferentes oportunidades a la hora de experimentar este tipo de de organización sindical y atacar diferentes sectores pero también nos abre un, un cúmulo de riesgos y es que nos podemos posicionar muy rápidamente a la defensiva y eso significa, esto es, que nos posicionamos a la defensiva significa que solo queramos defender aquellos sectores donde el sindicato ya está organizado cuando el paradigma tiene que ir más allá y tiene que ver en aplicar, como ha dicho la acción sindical, en aquellos sectores que todavía, pues, carecen de ese tipo de herramientas. Yo quisiera añadir con una reflexión al hilo de lo que, lo que está diciendo Miquel. Bueno, yo soy muy optimista porque soy una militante, si no, no me levantaría por la mañana. Y, y creo que las luchas sindicales que se dan a los márgenes de los, de, del sindicalismo más tradicional tienen mucho que enseñarnos. O sea, yo, yo aprendo mucho de las organizaciones de trabajadoras del hogar, por ejemplo, en su inmensa mayoría migrantes. Eh, aprendo, las organizaciones de jornaleras incipientes que está habiendo en Huelva, en Huelva al margen del, del sindicalismo también están dando algunas pistas y, sobre todo, el sindicalismo social o lo que llamamos sindicalismo social. Por ejemplo, un ejemplo muy en, en el Estado español ha sido la PAL, la plataforma de afectado por la, por la hipoteca. ¿no? Es un tipo de sindicalismo más allá de lo laboral donde el mutualismo propio del sindicato se da en otros sectores, que ha sido la vivienda, pero al fin y al cabo hay gente organizándose desde unos problemas comunes y a partir del apoyo mutuo o del mutualismo construir respuesta de acción, ¿no? de acción política. Creo que tenemos mucho que inspirarnos. La semana pasada estaba en un encuentro del sindicalismo feminista y antirracista en Madrid, donde hablaban bueno, tanto las Kelly como eh, las Raiders, la gente de La Paz, ¿no? todos estos sindicatos, las jornaleras las trabajadoras del hogar y vean qué puntos comunes. Y yo creo que tenemos que tener la humildad desde el sindicalismo más clásico, el sindicato de base, de mirar quizás estas prácticas políticas porque hay donde inspirarnos, ¿no? Cómo se organizan las raides? Por ahí hay pistas ahí que vamos a tener que ir implementando, ¿no? Y creo que el tema del antirracismo y el feminismo es básico porque precisamente lo que hemos venido manteniendo y hemos coincidido los, los dos que es que los trabajos más precarizados están racializados y están feminizados. Si el capital utiliza el racismo y el patriarcado para abaratar salarios, es muy normal que las respuestas que se hagan a eso, sindicales y políticas, tengan que, que integrar esta vertiente antirracista y, y antipatriarcal, ¿no? porque ya el enemigo es el que lo está poniendo primero sobre la mesa, nuestras respuestas seguro también van a estar atravesadas de esto. Yo creo que, que, que hay que mirar, que, que desde, el, desde los sindicatos de base y de clase tenemos que mirar un poco a, a ese otro sindicalismo. ¿no? Bueno, por pues lo que veo, bueno, hay incentivos hay a, a seguir y tu pastora ponía ese toque optimista al panorama. Ya para ir cerrando y antes de hacer una última pregunta, eh, Miquel. Al hilo de lo que decía Pastora, se están dando pasos en esa dirección, es decir, hay ejemplos que muestran que el sindicalismo de clase eh, bueno, se está readecuando para, para de alguna manera bueno, pues, eh, hacer frente a estos retos que, que estamos mencionando hoy. Yo diría que sí, sí que existen diferentes ejemplos. Pero hoy en día, donde el sindicalismo de clase eh, se está reinventando tanto desde dentro del sindicato, porque esto es importante, no solo es una cuestión de fuera del sindicato, sino que desde dentro del sindicato también tenemos que ofrecer herramientas y perspectivas novedosas, por ejemplo, la cuestión de la migración y la cuestión del feminismo tienen que ser eh, vectores transversales dentro de la acción sindical ya desde dentro del sindicato. Pero fuera del sindicato también existen experiencias novedosas y que, que ponen el punto optimista. Como he dicho anteriormente, las trabajadoras del hogar se están organizando, las redes también se han organizado, el sindicalismo barrial, por ejemplo, en Nuskal Herria, yo creo que también está viviendo un auge, por ejemplo, eh, durante el último confinamiento eh, se han creado muchísimas experiencias de sindicatos de inquilinas en Nuskal Herria, cosa que es bastante novedosa y no, y no creo que sea una realidad aparte de una realidad alejada del sindicalismo clásico, sino que tenemos que buscar puntos de unión. Y en ese sentido sí que, hay, sí que hay elementos para la esperanza. Quería apuntar también otros otros elementos y sería también eh, la cuestión de, de entender el sindicalismo o el sindicato como una organización porosa. Esto, o sea, hasta ahora es verdad que el sindicato ha sido un, un organismo bastante perfeccionado, pero un organismo que igual tal vez ha sido demasiado cerrado eh, respecto a las personas que estaban sindicalizadas y las que no estaban sindicalizadas. En ese sentido creo que tenemos que buscar esa, esa porosidad o, o mezclarnos más con, con estas experiencias autoorganizadas. Porque también empujan al sindicalismo clásico a reinventarse porque no te, queda, no te queda otra. Y otro apunte que quería realizar también es un apunte sobre el internacionalismo. Y es verdad que el sindicato, eh, el sindicalismo clásico, ha realizado el internacionalismo desde sus orígenes. Eh, la perspectiva internacionalista está dentro del movimiento obrero, pero muchas veces también eh, diría que nos hemos limitado a una concepción un poco diplomática, una concepción un poco política de, del internacionalismo. Pero si estamos analizando y diciendo que las trabajadoras hoy están en Bilbao, mañana están en Huelva y pasado están en Bruselas, tenemos que poner experiencias prácticas y reales y, y herramientas efectivas de verdad para cometer este tipo de procesos productivos y seguir a las trabajadoras y ofrecer a las trabajadoras herramientas colectivas en todo su proceso productivo, en, tu, en todo su proceso vital. Ahí, por ejemplo, eh, tenemos una, un acuerdo con, con el SAT para que los, los y las afiliadas del SAT, cuando vengan a nuestras actividades y vinieran, tengan una cobertura política, sindical y jurídica a través de nuestro sindicato mismo acuerdo que tenemos también con un sindicato de Portugal. Estos son de verdad ofrecer herramientas colectivas y efectivas a la hora de, de recomponer el sujeto, el sujeto, del plástico. Bueno, pues eh, para terminar una última reflexión para los dos eh, más general, más eh, en general no va a ser aviso para rebajantes, no va a ser una pregunta fácil. Eh, en un momento de, de ofensiva como el que estamos viendo, de ofensiva del de capital, de, de profunda crisis eh, y, y de auge también eh, de la extrema derecha, eh, los migrantes están siendo, bueno, como suele ser habitual, eh, el chivo expiatorio, por así decirlo, ¿no? en, muchas, en muchos casos, eh, bueno, pues eh, la excusa sobre la que se vierten todos los eh, problemas o, o, o las causas, mejor dicho, de, de, del problema y ante este panorama… Bueno, tú al inicio de la entrevista, Pastoral, lo mencionabas, ¿eh? ese, ese dualismo que hay que superar en el campo, trabajador autóctono, trabajador migrante, apuntabas por ahí al inicio de, de la charla. Digo, ¿cuál debería ser la aportación del sindicalismo para hacer frente a todo esto que, que estamos sufriendo ya, ya hoy en día? ¿O, ¿O qué puede ofrecer en ese campo de, de batalla el sindicalismo, Pastora? Yo creo que el campo de batalla es clave. En este momento, si estamos llamando a la unidad de la lucha obrera y a la unidad sindical de trabajadoras migrantes y autóctonas, este, este caballo de batalla eh, es real. ¿no? Yo en Huelva lo he vivido de muy cerca porque población autóctona jornalera y población migrante jornalera y la patronal prefiere en muchas ocasiones la contratación de personas migrantes y solo cuando falta mano de obra recurrir a las autóctonas. Y esto es una realidad porque algunas veces cuando queremos combatir lo de la, las personas migrantes nos quitan el trabajo, bueno… Quizá en algunos escalones más bajos, eh, de, bueno, más bajos porque así lo pone el capital, ¿no? en algunos sectores más precarizados es cierto que se da esta competición. Lo que a nosotros nos toca es poner, es señalar dónde está la causa de esta competición. La ultraderecha, y en Huelva ocurre, agita, bueno, pues los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo y a enfrentar a la, clase, la clase autóctona con la clase obrera extranjera. ¿no? Lo que se está intentando hacer desde el sindicalismo de clase es dirigir El problema no lo negamos, pero dirigir el dedo al verdadero culpable, que es la patronal, que le interesa abaratar los costes salariales cogiendo a las personas más vulnerables. Y, es, y eso es el por qué contratan antes a personas migrantes que personas autóctonas. ¿no? Y que el enemigo, al fin y al cabo, es la avaricia de la patronal de hacer este tipo de, de técnica Es muy importante mantener estos discursos porque frenan discursos de odio y la verdad es que mejor o peor en Huelva este año... Se, se han hecho, ¿no? se, se han podido hacer y han sumado mucha solidaridad. Ha crecido mucho el, los colectivos de jornalera, de población autóctona, incluso solidarizado por la especial circunstancia que la pandemia estaba, te estaba trayendo. Yo para, para terminar, ya lo he apuntado en alguna parte de la entrevista, pero me parece muy importante que el sindicalismo de clase asuma la reivindicación de la regularización ya como propia. Hace una anécdota rápida de 30 segundos, y eh, Estuve en Elegido, bueno, el SAT en Elegido es muy, si tienen oportunidad ustedes de conocerlos vean esa sede del SAT en Elegido, porque quizás la hipótesis que estamos aquí manejando ya está allí materializada. La, las personas sindicadas en el SAS son en su inmensa mayoría personas magrebíes y subsaharianas son quienes lideran la lucha sindical elegido en Almería, bueno, pues ya saben que es este trabajo de macro explotación agrícola de Invernadero. En una de las organizaciones, para una marcha por la regularización ya, bueno, pues alguien del sindicato dijo que vale, que le iban a apoyar, que el sindicato iba a apoyar esta marcha, por supuesto, pero que también empezáramos a hablar de cuestiones laborales como que el convenio no se está cumpliendo y que montemos también acciones para que se cumpla el convenio en los TAM. Yo creo que esto es un error. Y son mis compañeros y yo también estoy dentro de... Creo que es un error. O sea, no está la cuestión de la revolución ya y la cuestión de que se incumple el convenio. No son dos cuestiones, es una única cuestión. El incumplimiento del convenio, la precarización de las condiciones laborales, existe de una manera impune para la patronal porque existe una mano de obra muy vulnerable que, con la que se reemplaza fácilmente a los trabajadores que aumentan la conflictividad sindical o plantean reivindicaciones laborales. Entonces, mi reflexión última en este espacio es, mientras existan bolsas de, de trabajadores en situación de vulnerabilidad, ninguna lucha sindical en estos sectores va a triunfar porque cada vez que montemos una lucha y consigamos reivindicaciones, esos trabajadores y esas trabajadoras van fuera y son fácilmente sustituibles por personas que trabajan más, por menos, por el miedo continuo a la expulsión y por la falta de materialidad digna de la vida. ¿no? Porque vives en chabola porque no tienes agua, porque no tienes luz. Por lo tanto, tiene que ser una reivindicación de, mm, sindical de primer orden el tema de la regularización desde mi experiencia profesional y política. Creo que el sindicalismo de clase, la mejor aportación que puede hacer en esto es sumar, esta causa como, como una más. Y estoy segura que, que estamos en ello, desde luego la, en el ejido y en Almería es muy palpable, invito a que veáis esas movilizaciones en internet en el campo de Almería, esa mezcla de migrantes y autóctonos, así que sí que es posible y además creo que, que, es, la, que es la única salida para conseguir ese contrapoder de fuerzas que en este momento necesitamos para, para la ofensiva neoliberal y el paquete de, de medidas de recortes y de precarización de la vida que, que traen bajo el brazo. Miguel, terminemos contigo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado. Sí que añadiría que creo que, que el, la mejor receta contra el fascismo muchas veces no es el antifascismo, aunque haya, aunque haya que practicarlo, sino la recomposición de clase, en el sentido que ha dicho Bastola. Tenemos que, que solventar, que tenemos que superar estas heridas que existen en el sujeto de clase, pero no desde un discurso que, que supere todas estas contradicciones, sino desde una práctica de supere todas estas divisiones y en ese sentido la petición de la reorganización ya es clave porque al final eh, equipara o al final intenta poner encima de la mesa eh, todos los derechos para todas las personas y al final sería un poco el suelo colectivo, el mínimo de, eh, común denominador para cometer después o para cometer en el mismo momento, como ha dicho Pastora, mejoras salariales, mejoras laborales y mejoras en, en nuestros centros de trabajo. Y creo que también eh, el sindicalismo tiene que participar todavía más en este debate político a la hora de articular un horizonte emancipador y un horizonte político que sea a la vez viable, pero a la vez ambicioso, para superar toda esta, todos estos retos que nos ha puesto encima de la mesa la crisis derivada de, de la pandemia. Pues con esto vamos a terminar eh, esta charla interesantísima en torno a los retos del sindicato de, de clase. Eh, ha sido un placer y, y, y esperemos que vuestras reflexiones no quedan en, en saco roto. Miquel Álvarez y Pastora Filgarana, Escarri eh, Casco, muchas gracias y, y un abrazo. Hasta la próxima.